10 Beneficios del té verde Seguramente has oído hablar mucho de los beneficios que tiene el té verde y de que es, realmente de mucho beneficio para ti. De hecho, el té verde está considerado, y con mucha razón, una de las bebidas más saludables del planeta. Es rico en antioxidantes y nutrientes que son poderosamente buenos para el cuerpo y la mente. También es muy refrescante cuando se sirve frío, y cómodo y calmante cuando se consume caliente. El prestigio del té verde es grande. Así que veamos con más detalle algunos de sus más destacados beneficios para la salud y descubramos cómo promueve una dieta y un estilo de vida saludables. Número 1. Reduce los niveles de azúcar en sangre. ¿Tienes diabetes? Si es así, deberías consultar con tu médico sobre los beneficios del té verde para disminuir los niveles de azúcar en sangre. El té verde contiene polifenoles y polisacáridos que pueden reducir y estabilizar los niveles de la glucosa en sangre. Esto puede beneficiar a la diabetes de tipo 1 y 2 al reducir la resistencia a la insulina, así como aumentar la sensibilidad a la misma para controlar mejor los picos de azúcar en sangre. Característicos de esta enfermedad. Número 2. Mejora la función cerebral. Si lo que buscas es poseer un cerebro sano, una o dos tazas de té verde al día podrían ser la respuesta. Beber té verde favorece el estado de alerta al mismo tiempo que te calma. Esto se debe a la combinación de cafeína y el aminoácido L-teanina, que posee una extraordinaria capacidad para estimular la actividad de las ondas alfa en nuestro cerebro. Así que si necesitas un pequeño empujón por la mañana para empezar el día, pero no te apetece el nerviosismo que produce una taza de café, prueba el té verde. Combinada con su fiel compañera la cafeína, la L-teanina, sirve para mejorar la memoria de trabajo y el rendimiento cognitivo, con una pizca de mejora del estado de ánimo. Además de estos beneficios cotidianos, el té verde también tiene algunos otros beneficios a largo plazo. Combate el estrés oxidativo en el cerebro y te protege así contra las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Número 3. Promueve la salud bucodental. La mala higiene dental puede hacer algo más que arruinar una bonita sonrisa. Produce un mal aliento. Además, puede conducir a ciertas enfermedades. Pero de nuevo, el té verde te salva el día al reducir el riesgo de caries y otros problemas dentales. El té verde contiene catequinas y polifenoles que combaten las bacterias que originan el mal aliento, las caries y las enfermedades de las encías. Y eso no es todo. El té verde puede incluso prevenir la pérdida de dientes claro, siempre que no le añadas edulcorantes, ya que estos anulan el efecto de conservación de los dientes del té verde. Número 4. Estabiliza los niveles de colesterol. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en la actualidad. Hoy en día, uno de los factores más importantes en afecciones como los accidentes cerebrovasculares y los infartos de miocardio es el colesterol alto. Pero no te preocupes. El té verde está disponible y los compuestos que se encuentran en esta potente bebida bloquean simultáneamente la absorción y promueven la excreción del colesterol en el tracto digestivo. En términos sencillos, ayuda a eliminar el colesterol malo y a preservar el bueno. Número 5. Previene la caída del cabello. Aquí estos polifenoles y catequinas vuelven a estar presentes. Esta vez bloquean la dihidrotestosterona, una hormona que causa la caída del cabello. Mientras esto ocurre, la galato de epigalocatequina o, más brevemente, EGCG, penetra y estimula el crecimiento del cabello. También puedes lavarte el pelo con té verde recién preparado para reducir la caspa y el cuero cabelludo seco. Pero no olvides dejarlo enfriar primero y luego enjuagarte bien. Número 6. Ayuda a perder peso. ¿Has notado algunos kilos de más alrededor de tu cintura? Muchas personas luchan con su peso. ...especialmente en esta zona del cuerpo. Unas cuantas tazas de té verde al día... ...pueden contribuir a la pérdida de peso... ...al reducir la grasa corporal y el tamaño de la cintura. Ten en cuenta que los polifenoles y las catequinas del té verde... ...que favorecen la higiene dental... ...también se consideran beneficiosos para la pérdida de peso... ...ya que aumentan la velocidad con la que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Además, el té verde estimula el metabolismo... ...por lo que bebiendo té verde todos los días se adelgaza número 7 combate el envejecimiento la fuente de la juventud podría haberse llenado con té verde aunque no podemos asegurarlo sabemos que los polifenoles son potentes antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres dañinos y aunque la aplicación tópica del té verde puede contrarrestar los daños del sol los beneficios del té verde van más allá de la piel no solo combate los signos del envejecimiento sino que también ayuda a combatir diversas enfermedades de la piel y favorece la longevidad. Otros síntomas del envejecimiento son la mala circulación sanguínea, los daños nerviosos y la degeneración macular. Pero para estos también el té verde tiene un polifenol especial, las proantocianidinas oligoméricas. Número 8. Fortalece los huesos. El té verde contiene muchos antioxidantes que nos protegen contra la pérdida de masa ósea y la osteoporosis. Parece que estimula la mineralización para promover la formación de hueso, a la vez que inhibe la formación de las células responsables de la degradación ósea. Esto significa que el té verde es bueno para la piel y los huesos. Así que bebe mucho para mantenerte fuerte por dentro y suave por fuera. Número 9. Reduce la presión arterial. El té verde no solo reduce los niveles de colesterol, sino que también puede reducir significativamente la presión arterial sistólica y diastólica. Debido a la presencia de catequinas o antioxidantes, el té verde es tan eficaz. No olvides que la L-teanina es una sustancia calmante. Combinado con la cafeína del té verde, favorece la función cerebral. Además, favorece la relajación al reducir la presión arterial. Si estás tomando medicamentos para la presión arterial, como los beta-bloqueantes, consume el té verde con moderación, ya que una cantidad excesiva puede dar lugar a interacciones indeseables, especialmente si se toma como suplemento dietético. Número 10. Reduce el riesgo de cáncer. Los antioxidantes del té verde son tan potentes que también pueden reducir la incidencia del cáncer. Beber cuatro o más tazas al día puede prevenir los cánceres de próstata, páncreas, vejiga y estómago. También puede ralentizar la progresión del cáncer de mama y de pulmón. Probablemente todos conocemos a alguien cuya vida se ha visto afectada por el cáncer. Así que esta prometedora noticia sobre el potencial del té verde es una razón más para beberlo a diario. Como puedes ver, el té verde es realmente sorprendente. Tiene multitud de beneficios para la salud que pueden ayudarte, tanto si quieres perder peso, como si quieres reducir el colesterol o disfrutar de cualquiera de los otros beneficios aquí mencionados. El té verde es un gran remedio, así que prepáralo y relájate. Relájate y disfruta. Solo trata de no beberlo antes de ir a la cama, ya que contiene algo de cafeína. Gracias por ver este video. Si crees que este video te ha proporcionado información útil, compártelo con tus amigos. Esto nos ayudará a crear más contenidos de calidad. Si quieres ver más videos nuestros, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.